Ya, yeah. sí, sí, 2020, es el número del fucking terror, es la habitación roja, guau, one shot, número uno, dice. Estamos aquí dueños de la suite, gobierno la estrella, volví al beat, nos parto en el ritmo. que solo de mí hablan aquí estoy parado pa' darles batalla no son tan buenos que no se me encaran aplasto su línea no sirven pa nada lo mío se monta en todas las murallas represento el centro de esta montaña pasan al barrio con pasa montañas aquí se respira muertos por la maña yo nada más quiero madre de habla esta loca mi crema les en inventé el rollo man mi zona controla la mata enrolla la no saben disparar rapapam. Pa, preocupado tranquilo. tranquilo, si yo le enseñé bambino, ni ni moviendo los kilos, Tranquilos. y un gallo de oro fino. Estamos aquí dueños de la suite, gobierno la estrella, volví al beat, nos parto en el ritmo, mojame Dalí, el money pa mí, pa fiesta y pompis, muchos contra mí creme ya lo solí, solo wannabe, nada de bling bling, quien más es el king a la mierda, sus chicos se topan conmigo pa darles el fin. Terror. Es la habitación roja One shot